Dos casas destruidas por el fuego dejó un ataque incendiario en la zona rural de Tranquil, Boro, en Cañete. Un grupo armado llegó hasta este sector, efectuó disparos y luego procedió a incendiar dos inmuebles distantes a unos 300 metros el uno del otro. Realmente carabineros al llegar cerca ya de la madrugada, tanto del COP como carabineros de Cañete el lugar, pudieron comprobar efectivamente que esta vivienda que estaba en construcción había sido quemada y al mismo tiempo observaron que hacia el interior del predio, cerca de 800 metros aproximadamente, había una vivienda que se encontraba deshabitada cuando llegaron al lugar que también había sido incendiada. El carabineo se constituye en el sector Tranquilboro de la comuna de Cañete, verificando un atentado incendiario que afectó a dos inmuebles particulares, los cuales fueron consumidos en su totalidad por la acción del fuego. A raíz de este hecho no resultaron personas lesionadas. Lienzos que aluden las nuevas leyes implementadas en el país, libertad a los llamados presos políticos mapuche y la exigencia de salida de trabajadores forestales de Mininco del territorio, fueron dejadas por una orgánica radical que no pudo ser establecida, ya que parte del escrito resultó quemado. El incendio también quemó parte de ese lienzo, por lo tanto, donde podría haber aparecido quien se atribuía a este atentado eh, no fue el estado y, por lo tanto, hoy día estaba en parte de la investigación. Se encontraron lienzos como también evidencia balística, las cuales serán periciadas por personal del la CAR de Carabineros. Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público de Cañete. Las víctimas esta vez son humildes campesinos del sector que vieron como sus hogares sucumbieron ante las llamas y perdieron con ello el esfuerzo de toda una vida.